Hemos realizado una investigación acerca de las actitudes de la población de Euskal Herria acerca de la posibilidad de crear un Estado Vasco. ¿no? Esta investigación abarca los siete, los siete territorios de, de Euskal Herria y hemos preguntado si la gente estaría a favor o en contra eh, de la creación de un Estado Vasco. En el caso de Nafarroa, también hemos preguntado eh, acerca de la creación de un Estado Navarro. ¿no? Entonces en sí la investigación sería acerca de la creación de un, est un estado eh, vasco navarro. Dicho esto, eh, los resultados lo que nos dicen es que el 40% de la población en Euskal Herria estaría a favor de la creación de, de este estado. Si miramos por territorios, hemos, ha, hemos, analizado por una, hemos analizado por una parte la comunidad autónoma del País Vasco, hemos eh, analizado por otra parte Nafarroa y por otra parte Iparralde. Eh, se, se advierten eh, diferencias. Eh, en el caso de la, de la CAP, el, el porcentaje de gente que está a favor es superior. En el caso de Nafarroa, es parecido es un 40% y en el caso de Iparralde baja a un 28%. Luego otro de los datos interesantes es que existe un 20% de población que no contesta o no sabe. Esto lo que nos indica es que en un eh, hipotético referéndum eh, esta población eh, se decantaría o estar a favor o estar, estar en contra. ¿no? Por lo tanto vemos que la partida está bastante, eh, está bastante abierta y lo que vemos también es que a día de hoy en Euskal Herria un 40% de la población estaría a favor de crear un Estado Vasco.